Mañana gris, Ciudad de Buenos Aires Luego de un sábado lluvioso Hoy domingo amanecemos así Y bueno, vamos a relevar el torneo en el Club de Pescadores Este es el famoso planetario ubicado en los lagos de Palermo De la Ciudad de Buenos Aires Aquí estamos con el Parque Porteño a la derecha en, ubicado en la costanera norte, y aquí vemos el Club de Pescadores, esta importante y legendaria institución donde hoy se realiza un torneo de pescadores. 118 aniversario del Club de Pescadores, y acá estamos presentes para este importante evento, Copa Challenger Rosario Grande, una copa tradicional de todos los años, este, donde participan todos los clubes federados prácticamente de la Argentina, eh, y bueno, en esta importante y legendaria institución, y bueno, venimos a relevar y a tomar imágenes de este torneo, Vale la pena destacar que eh, para festejar, el Club de Pescadores eh, tiene una excelente promoción durante el mes de agosto. Eh, si vos te inscribís, bueno, eh, con la cuota de inscripción tenés dos meses de cuota bonificados. Es decir, si te inscribís en agosto, tenés septiembre y octubre gratis y eh, comenzás a pagar la cuota a partir de noviembre. Podés usar todas las instalaciones acá el club de pescadores se hacían en la ciudad porteña bueno en el guazú barca grande chascomús este, santa clara del mar y bueno ya van a ver que es un excelente club para venir a disfrutar la pesca muy cerquita sobre todo para todos los que vivimos acá en capital federal nos vamos entonces engrasamos y ya mostramos el torneo en el club de pescadores Estamos con el presidente del Club de Pescadores, Pablo Llaver. Como siempre, un gusto venir a participar y relevar un poco este importante torneo Copa Challenger Rosario Grande. Así que, Pablito, quién mejor que vos para explicar un poco cómo es esto, participan todos los clubes, ¿no? Claro, ¿cómo tal? Muchas gracias por, por estar acá, como siempre, por siempre acompañarnos en todos los eventos que hace el club. Esta Copa es la Copa Aniversario, eh, se hace siempre un domingo, el último domingo de, de julio el, este año el club, el 3 de agosto cumple 118 años y bueno, este es el concurso aniversario que es tradicional del club, que hacemos todos los años que es Pesca, Pesca, Pesca Rey y vienen, invitamos a todos los clubes y bueno, es una pesca que participan los socios del club de pescadores y todos los clubes de federados. Sí. Y además, bueno, siempre invitamos a la prensa, vienen todos, y bueno, con importantes premios está la copa esta que todos los años se la lleva el club que gana, cuando al otro año la trae de vuelta, para que se la lleve el club que va a ganar en esta edición, ¿no? Excelente, sí, eh, como siempre eh, es un gusto venir a relevar acá a este club que está muy cerca del capital, y bueno con unas instalaciones de primer nivel y además hay una promoción muy interesante, me decían, para el mes de agosto. ¿no? El mes de agosto, que la venimos haciendo todos los años, que es el mes aniversario, todos los socios que se hagan eh, en ese mes tienen las dos primeras cuotas de socios sin cargo, o sea, el club le regala dos cuotas. O sea, se hacen sus socios sí. en agosto y recién pagan en noviembre la cuota. Exactamente. Un lujo, la verdad. Un lujo, que para no, parte. y el club está, lo viste, no Me sé si viste sí, lo todos vi. los lugares, está todo, estamos arreglando, pintando, está todo muy lindo, la verdad, están, las instalaciones están en, en óptimas condiciones y bueno, y, y calculo que ahora con el correr de los días, que esto se vaya vacunando más gente y tengamos más... Aperturas, eh, vamos a poder tener el club en uso en su 100%, ¿no? Sí, aparte tiene acceso a las otras sedes. Que son... A las otras sedes, claro, exacto. Cuando tres acceso al club tenés acceso a las cinco sedes, bueno, a la Central, donde estamos ahora haciendo el concurso, el Chacomús, eh, Santa Clara del Mar, Guazú, Guazú Barca y Barca Grande. Grande. Sí, espectacular también se hace. Sí, sí, sí. sí, sí es todas muy lindas y todas eh, realmente están todas en óptimas condiciones. La verdad que estamos muy muy orgullosos de, de cómo está todo el club en este tiempo. Bueno, Pablito, la pesca mucho no nos está acompañando por ahora, pero... Es lo único, falta, que, eh. es lo único que nos falta de la pesca, pero pero bueno, no todo se nos puede dar siempre, ¿no? No, no, bueno. Este... Venimos de un sábado, un día anterior, lluvioso, como... Con... Ahora, muy feo el tiempo Muy feo, pero bueno, pensé que por ahí sí había su estado y si iba a dar un poco más, pero no no se dio Ah, todavía voy Todavía falta, vamos a ver qué pasa Y bueno, después el agasajo como siempre El, el agasajo cool. como siempre lo haremos y vamos a hacer la entrega de premio y todo Obviamente están todos invitados, ¿no? Bueno, gracias Pablo Gracias a ustedes siempre por acompañarnos gracias. Eh, Muchas gracias de verdad Un gusto, eh. gracias un gusto. Pero me encanta venir a este, a ver la, es la mira lo que es esta raya Qué belleza, por dios esto son un de... mojarra papú. Pacu. Papusera. ¿no? Pacu relojero ese. ¿no? Ah. Acá tenemos barrita, Acá. piraña, Porteñitos. Y esto, lo que venimos a buscar hoy. Mirá, lo tienen acá. Eje rey, cómo no. Qué bonito verla así, a la flecha, eh. Un cornalina, que lindo, por Dios. Siempre arriba, ¿eh? De sí. acá de tres, este. una mocha. Sí. Para Tar darle si, si, si la mano, la come. ¿eh? Este, bravo. Sí. <risa> mira, mira. mira cómo se, se ve que tiene, que es cazador, ¿eh? Mira, mira. <risa> no te puedo creer. Qué lindo. Es malo. Frenando la luz y poníamos la mano y te la comía ¿eh? Si, sí, no es te... <risas> como mira para atacar, eh. Se agazapa y va a saltar. No. no, no, quiero, no qué lindo el cazador. Salta, eh. Se está el va a saltar hasta la expectativa el tiempo. Me va para comer, eh. <risas> eh. lo mejor que. Cuidado tu dedo ¿Qué más tenemos por acá? Una vieja de agua Una vieja de agua Acá arriba una bobita Está tranquilita ahí Este no ah, es un pez de acá? Darío Sí, pero la verdad es que no sé qué son dos. Muy bonito ¿eh? Se acomodan ahí y duermen Muy bonito ¿Y acá tenés un pico-pato? Pico-pato ah, ¡Qué preciosa! Pues, una ah, también es una belleza como lo tienen ¿eh? Sí, el otro día habían sacado un bagre de, eh, anguila, Estuvimos sí. ahí pero no resistió y no, sí, no aguantó, y acá tenés otra tararita echadita por el invierno sí. mira. así se quedan en el invierno ¿eh? en el fondo como a ver, y Acá, no sé más. Increíble. Esto no sé qué es. Este, este, eh, no es de acá. No sé, tenemos que preguntarle. Una ah, ah. no, re reanguila, mirá lo que es. qué lindo ver esto también. Muy lindo. Y allá. Este, acá, este, este. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? <ríe> ¿Qué belleza ocurrió? Tenemos que preguntarle a. Es, es, es de agua fría sí. Es de agua fría, ¿no? Este es de río, ¿qué tal? Dios mío, qué lindo ¿Qué? Es precioso Sí, ve. ¡Primero! ¡Genios! ¡Ay, espera, ¡Sí! Muy bien. Ese es la diferencia de agua. ¿Eh? Allá arriba, bueno. no voy a allá arriba. Por el momento la pesca viene pobre, eh, ya hubo un, un tiempo y no sacaron nada, pero como vemos, no sé si se aprecia acá, como hay una diferencia de agua, está bajando fuerte eh, y yo creo que en poco tiempo más va a empezar a salir algo de pesca porque está entrando el agua del río de La Plata todo lo que ven como más eh, digamos el color del agua a la izquierda es producto de agua de la lluvia que viene de la ciudad muy sucia como ven con hojas y eso por el momento no, no ayuda a la, al pique pero si entra esta agua marrón que estamos viendo acá a la derecha ¿ven? bueno, con esto seguramente se va a mejorar la pesca acá en el club de pescadores acá estamos arriba del primer morro el viejo morro digamos que luego se extendió más hacia adentro como vemos prácticamente han ganado unos 60 metros y allá está el Morro Nuevo unas instalaciones espectaculares para venir a pescar acá en la ciudad porteña de Buenos Aires acá estamos en el morro principal casi unos 200 metros adentro del río de la Plata donde también hay un mareógrafo excelente, bueno, ya le mostramos desde el Río de la Plata las instalaciones del Club de Pesca. primero, no? ¿Está primero ese? No, no. sí. con el otro. Gracias. A ver, sácalo. Muy bien, amigo aquí de pescadores. ¿Para, para? El ah, sí, sí. No, no, no te... Acabo de el chilecito. Traje suerte, eh. Con la pesca que hay, entra, eh, me parece. ¿No? Por tamaño muy chico. ¡Filme un pique! Vamos a esta asociación, eh. la asociación. ¡Vamos todavía! Anote. 12.30, se lo anotó. En el 144. Cuidado, los vecinos pejaditos no ponen hasta dentro de la tarjetita, por favor. Sí, y después va a terminar. Eh, ¡Eh, eh, eh! ¡Quédate un ratito, amiguito! está calle eso, ¿verdad? ¿Está caído eso, Eh, cuando quieran, es tu se pueden salir, eh, empiecen a comer y después seguiremos con los precios, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes, ¿Ahí? a todos. le damos la bienvenida y todos. agradecemos la presencia al aniversario número 118 del Club de Pescadores. Estamos muy contentos de poder estar todos aquí de nuevo reunidos, esta gran familia que es la pesca. Recordemos que el año pasado estábamos en plena cuarentena que para muchos de, de ustedes que su pasión es la pesca ha sido muy duro, pero todos los clubes tanto el nuestro como los clubes amigos, han trabajado arduamente cumpliendo con todos los protocolos para garantizar los máximos espacios y todas las posibilidades para poder recibirnos y para poder seguir haciendo lo que más nos gusta, que es pescar. Así que eh, estamos muy contentos de verlos a todos, que estemos todos sanos, a seguirnos cuidando con los protocolos por nosotros, por nuestros amigos y nuestras familias. Bueno, contamos, contamos con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Pesca, el señor Francisco Merlo. Muchas gracias. También está Jonathan Maidana, que es vocal del Club Guazú. no sé cómo El señor Ricardo Urchelsen de Femepil también nos acompaña. Y después queremos agradecer a los medios que siempre están cubriendo los acontecimientos del club desde temprano, eh, del Pescador TV, Juobadis de Pesca, Crónica Pesca, Pesca Visión, El Boletín del Pescador. Paraíso Natural, Puerto Pesca y Panorama de Pesca. También queremos agradecer los presentes que nos hicieron llegar. Acá a mi derecha tenemos este reloj genial que nos trajo la Asociación Argentina de Pesca. Muchas gracias. También tenemos una placa que nos alcanzó el Club de Olivos. Muchísimas gracias. También agradecemos a Norberto Zacarías de Boyas Criterio, que nos donó varias boyas que se van a llevar los ganadores. Al profe José Di Carlos, que donó dos de sus libros, Escuela de Pesca para los ganadores. Un aplauso especial para el profe que se la banca mucho Es una gran, gran trayectoria, gran persona, siempre presente con buena onda. Bueno, también tenemos que agradecer a los que nos ayudan que todo esto sea posible. El señor Damián Pariani, que es nuestro A los marineros del club en la playa de estacionamiento recibiéndonos desde temprano a Miguel Amarilla y ayudándonos con toda la organización al señor Julio Rodríguez, Marcelo Miranda y Gustavo San Martín. Muchas gracias. También nos dieron una mano de comisión directiva Alberto Maxera, Oscar Romano y Fabián Nauzí. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, por supuesto les agradecemos a los protagonistas, a los participantes de este concurso que anoche seguramente estarían con dudas con la tormenta de qué pasaría y que tuvimos los dos primeros tiempos sin ningún pique pero bueno, se ve que el cafecito y el alfajor vinieron bien y después remontamos la, la mañana y por suerte hubo pique y tenemos ganadores del concurso. Y también, bueno, agradecemos a, al señor Jorge Aranero, vicepresidente segundo del club, que estuvo en todos los detalles de la organización trabajando arduamente bueno, bueno. hace varios días. Ahora vamos a invitar al presidente del club, el señor Pablo Chávez, para quien nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, gracias a todos. Quiero agradecer a todos los que vinieron hoy acá a festejar este concurso aniversario que es uno de los eventos más importantes que tiene este club. Quiero agradecer a, a todos los presidentes de todos los clubes que hoy participan acá porque, bueno, en este contexto de Argentina que vivimos con pandemia, con una crisis social y económica enorme eh, es un esfuerzo para todos nosotros que, que tenemos clubes como estos grandes y que nos necesita tanto esfuerzo nosotros para llevarlos adelante que nos hayan acompañado, que estén acá y todo lo que eso significa es muy muy importante para nosotros y les quiero agradecer de todo corazón, gracias por, por los regalos que nos hicieron quiero agradecer a todos los que colaboraron también a los empleados del club, a la comisión directiva, a todos los que están acá. Que bueno, este es mi primer concurso aniversario. Quiero agradecerle a alguien, a Lito, por haber cumplido a mí. Gracias, Lito. Eh, y gracias por ayudarme de todos. Bueno, nada más, no hay que más tiempo. Eh, agradezco a todo el periodismo también por estar acá con nosotros, que nos acompaña siempre. Creo que... Estamos en un buen camino, en un camino que trabajando en grupo, esforzándonos entre todos, estamos consiguiendo cosas, hacemos que el club funcione y podamos abrirlo a los amigos para hacer este tipo de eventos. La verdad es que estoy muy contento y les vuelvo a agradecer por estar acá, que tengan una linda tarde y ahora pasaremos a, a entregar los trofeos a quienes hayan ganado una buena fe. Gracias a todos. Ahora sí vamos a pasar a la entrega de premios. Vamos a invitar al señor Jorge Araneo para que haga la entrega de, de los premios del día. Tercer puesto. del Club de Pescadores. Una pieza. 196 gramos. de Ricardo. Oh, ¿Qué hace con todo eso? ¿Ah, ¿Te dan de comer? Segundo puesto del Club de Pescadores. Dos piezas, 110 gramos. Mapel Gustavo, Pariano y Tomás El de la Asociación Argentina de Pesca Tres piezas, 298 gramos Iglesia Pedro Niño Javier Levántala, levántala. Listo. Muy bien.